¿Qué es Voluntario Global? Voluntario Global es el producto que permite a jóvenes de diferentes partes del mundo tomar una experiencia de voluntariado de la mano de una ONG o una fundación con el fin de aportar al desarrollo de comunidades vulnerables o el desarrollo de sí mismos. Voluntario Global busca que tanto las ONGs como los voluntarios logren entender el impacto internacional que se realiza a través de las pequeñas acciones y que trabajando con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU se pueda contribuir a un cambio social en el mundo entero. Te invitamos a ser parte de ISEC siendo Voluntario Global.